Empleados y ejecutivos narran cómo se produjo el siniestro. Nosotros estábamos ahí llenando fundas de vivero y José venía de allá para acá y yo nos paramos a hablar. Entonces, cuando yo miré para atrás, vi un, un humito blanco que salió. Y cuando yo le dije, José, pero mire qué humito blanco está saliendo de, de la leña y cogimos para acá. Y cuando vinimos a ver, ya la. La candela venía de abajo para arriba, subiendo. ¿Qué pudo provocar esto, según ustedes? No se decía, y eso Pero como un calentamiento del de mismo sin algo. Eso la es prácticamente leña. la leña. Sí, la leña solamente, más nada. Puntiel aclaró que aún el siniestro no ha podido ser sofocado. Lo que se presume es que fue solo por el caliente, que, que por la cantidad de, de biomasa que había, que se incendió solo. Porque ahí no había eh, instalaciones eléctricas. ¿Qué es la biomasa? Es... ¿Un producto? Un, un producto que se utiliza para... Que es la misma función que la leña. Ok, ok. Entonces, ¿se está investigando las causas? Hasta el momento sí se está investigando. ¿Cómo fue la reacción por parte del cuerpo de bomberos? ¿Pudo llegar a tiempo lo llamaron? Sí, yo misma llamé al 911. Eh, vinieron, primero vino un camión. Luego se tuvieron que pedir refuerzos. Eh, la información que tengo es que se fueron en la madrugada y todavía está encendido. Sí, todavía se sienten sí. eh, las pérdidas ya para esta empresa que representan, tanto cuánto Bueno, pérdida millonaria. No sabía cuantificar exactamente la cantidad, pero había mm, una gran cantidad ¿eh? para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.